Estamos terminando un panel de decanos con alumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La verdad que un intercambio muy productivo, muy fructífero, muy enriquecedor tanto para los alumnos como para nosotros en el sentido de poder intercambiar pareceres respecto de la importancia de la universidad pública en general, de la enseñanza médica en singular. tener contacto con un montón de personas que eh, nos podían dar su punto de vista desde otro lado eh, como, como decanos, ¿no? más allá de escuchar constantemente a nuestro decano que nos, eh, que nos brinda la posibilidad también de expresarnos a nosotros, está, estuvo muy muy bueno que podamos preguntarles a los demás decanos y obtener su punto de vista acerca de estas temáticas. Bueno, la verdad que es una experiencia muy buena en el sentido de por ahí comparar y ver que el proceso por el que estamos pasando nosotros también lo están pasando otras universidades o lo pasaron en su momento, que bueno, como toda carrera que empieza con una modalidad nueva genera en su principio resistencia, pero de todas formas eh, es un modelo el que, están, el que se está implementando, que es innovador y que está dando buenos resultados y está bueno por ahí saberlo de, de gente como ellos que hace tiempo que está trabajando en el tema. Lo bueno de todo esto es saber de, eh, que ellos nos acompañan siempre y que eh, a la vez de que nos comparan, y porque nosotros estamos inseguros al ser estudiantes y ser los primeros, eh, que todo el tiempo ellos están de, detrás nuestro eh, viendo nuestro progreso y que no estamos solos y eso es una seguridad terrible y la verdad es muy enriquecedora. Aprovechamos para invitarlos a nuestro próximo foro de Facultades Públicas y Escuelas de Medicina que se realizará en mi ciudad, Rosario, del 25 al 27 de agosto. Estamos eh, trabajando muchísimo por la educación, por la salud, por construir eh, saberes que se pongan al servicio de las necesidades de los argentinos. Así que eh, en este sentido el, el intercambio con los alumnos nos ha producido una, una enorme satisfacción y renovamos nuestro compromiso por la educación pública siempre.